hacemos de esta manera, colocamos en un pliego de papel dos líneas, vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal, cruzamos las dos líneas y colocamos un punto, acá en el cruce, en la parte superior, hacia adentro de este punto vamos a colocar 7 centímetros, colocamos nuevamente un punto, hacia abajo vamos a colocar 10 centímetros, hacia adentro la misma cantidad que tenemos acá, 7 centímetros, trazamos línea uniendo los puntos, colocamos un centímetro para la costura. Esto para la parte delantera, la pechera, este es el doblez, está doble. Para la parte trasera colocamos dos centímetros y medio más, también doble. Ya la tenemos previamente cortada, luego te la voy a mostrar. Para la parte inferior vamos a colocar en la misma línea un punto. Al colocar ese punto vamos a colocar con nuestra cinta 16 centímetros colocando nuevamente un punto. De este punto hacia abajo vamos a colocar 24 centímetros. Acá están 24 centímetros, un puntito. Hacia adentro 5, 5 centímetros de este punto hacia adentro. Trazamos una línea uniendo estos puntos. Después de colocar de este punto hacia abajo 24 centímetros vamos a subir 2 centímetros y medio, colocamos nuevamente un puntito y lo unimos con este que tenemos acá subiendo también 2 centímetros y medio, así vamos a trazar esas líneas, de este punto que tenemos acá en la parte superior hacia abajo vamos a colocar 14 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con el punto que tenemos acá Luego vamos a subir 3 centímetros, colocamos un puntito y lo unimos con una línea curva con la parte que tenemos acá más baja, así. De esta manera obtenemos la parte delantera y la parte trasera un poco más larga. Unimos estos puntos, colocamos un punto o un centímetro para la costura en los laterales 2 centímetros, en la parte superior 1 centímetro. Entonces tenemos la parte delantera y la parte trasera. Este bello enterizo va a tener un faralao, también unos tiros. Los tiros son de 34 por 8 centímetros de ancho, son dos. En la cintura le vamos a colocar una banda de 56 centímetros por 8. Ya la tenemos previamente cortada. También tenemos dos faralaos, son dos rectángulos cada uno uno de 10 centímetros por 45 centímetros de largo y otro poco más pequeño de 6 por 45 centímetros lo tenemos previamente cortado y ya te lo voy a mostrar tenemos la pechera, acá está la tenemos por el doblez en la parte superior así, acá la tenemos esta es la parte delantera y la parte trasera también la tenemos acá ya cortada así el doble lo dejamos de este ladito la parte trasera así la tenemos doble luego la vamos a montar una sobre la otra para colocar unos botoncitos acá tenemos la pechera trasera y la delantera también tenemos ya cortados los tirantes la parte baja acá la tenemos más pequeña la parte delantera y la más larga la parte trasera está cortada totalmente igual por nuestra guía nuestro patrón para los tirantes lo tenemos acá fíjate tenemos dos rectángulos le hicimos una un corte tipo curva acá así una más pequeña que es esta y una más grande que es la más la otra ya la tenemos previamente cortada vamos a comenzar por la pechera Luego ves detenidamente el patrón para que te guíe al igual como lo estoy haciendo yo. Para que te quede igual. Vamos a comenzar por la pechera. Acá la tenemos. La vamos a colocar así. Vamos a realizar una costura en la parte superior. Así vamos a pasar una costurita. Eso es. Vamos a pasar una costurita por acá. Y en la parte delantera, ya tenemos, la tenemos previamente cortada, vamos a realizar la costurita que tenemos acá. Colocamos la costura en la parte de la pechera, la parte trasera. Así. Ahora vamos a voltear. Fíjate. Vamos a voltearla así. Para colocarle un pespunte por todo el contorno. Así. Ahora vamos a colocar el pespunte por todo el contorno. Así. También en la parte delantera. En el doblez de la tela realizaremos un pespunto. Colocamos el pespunte en el borde de la pechera, la parte superior, también en el borde de la parte trasera. Así. Eso es. Ahora vamos a colocar los tirantes. Los tirantes los tenemos acá. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Eso es. Vamos a colocar el tirante así y lo vamos a colocar así vamos a pasar costura por acá también por acá derechita eso es, vamos a realizar esta costura también en la parte trasera Colocamos la costura en la pechera, también en la parte trasera. Ahora esta parte le íbamos a cortar la mitad, pero como nos va a quedar muy angosta, decidimos colocarle otra del mismo tamaño de esta. La medida se encuentra en el patrón. Acá la tenemos, la misma medida, la misma medida y la vamos a colocar así. Vamos a colocar la parte principal así de cara esta que tenemos acá y vamos a pasar una costura acá y acá como lo hicimos con esta, también de este otro lado eso es, pasemos la costura colocamos la otra franja por un ladito, nos queda así eso es, nos queda así por acá en esta parte también podemos realizar un pespunte para reafirmar la costura y acá en una de las dos partes vamos a colocar el faralao. acá lo tenemos, tenemos la más pequeña vamos a colocarlo así para que se observe mejor y tenemos la que es un poco más grandecita. Vamos a colocar una sobre la otra. Así están del mismo tamaño. Eso es. Ahora vamos a colocar los rueditos. Lo podemos hacer con una puntada en zigzag pequeñito o overlock. Así, en el ruedito, acá en esta parte las podemos tomar las dos con una costura alta y realizar de esta manera unos ruches vamos a hacer esa costura la costura alta en la parte superior del faralao también realizamos en el orillo un sisa pequeñito Al realizar la costura alta realizamos estos ruches lo realizamos de este mismo tamaño y lo colocamos así doblamos hacia la parte de adentro y pasamos costura dejando un centímetro así pasamos costura en una de las dos partes también de este otro lado pasamos costura Colocamos el farolado en uno de los tirantes, así, en una parte de los tirantes. Ahora la otra parte del tirante la bajamos doblando un centímetro, así, y colocando la costura. También realizaremos el pespunte de este lado, también de este, de este otro lado, así. Bajamos, doblamos un centímetro, lo colocamos sobre el otro, así, eso es y pasamos costura, lo colocamos así derechito y pasamos costura, realizamos el pespunte de este lado y la costura queda como pespunte de este otro lado Colocamos la costura en la parte interna, bajamos un centímetro así hacia adentro y pasamos costura hasta llegar acá al otro extremo. Nos queda así de esta manera en ambos lados, bajamos un centímetro y pasamos costura. Ahora vamos con la parte inferior de este hermoso enterizo. Por acá la tenemos y vamos a pasar costura así. Recuerda que está completamente cortada por el patrón, igual. Vamos a colocar las partes de cara, las partes principales, hacia adentro y vamos a pasar costura por la parte inferior, así, encontrando estas dos partes, realizando la costura con un zigzag, también por los lados, realizando un zigzag. realizamos la costura de los laterales realizamos también un zigzag en el borde, también lo hicimos acá en la parte inferior ahora acá en la parte delantera y trasera vamos a realizar unos pliegues así, vamos a colocar dos vamos a hacer unos pliegues así tomando alrededor de centímetros de lado y lado, dos centímetros dos plices tú también puedes realizar este bello enterizo siguiendo nuestro paso a paso eso es lo hacemos así la parte delantera y la parte trasera vamos a dejarlo así porque esta otra parte que es la parte trasera la vamos a colocar así derechitas juntando las dos partes laterales colocamos la parte derechita así eso es después de tener estas dos costuras derechitas vamos a hacer un pequeño corte alrededor de 6 centímetros y vamos a hacer un pequeño corte Eso es, vamos a ver, cortamos 7 centímetros aproximadamente, después de tenerla así vamos a realizar acá una costurita, acá en esta parte también vamos a hacer unos plisecitos como lo hicimos en la parte delantera, de este lado, también de este otro lado y acá en esta parte vamos a colocar un refuerzo, vamos a buscar una trillita eso es, está del mismo tamaño. Esta la vamos a doblar. Bueno, esta tiene aproximadamente, te indico, tiene 6 centímetros y de largo, el largo que tiene acá, 16. La doblamos y la colocamos así, derechita. Una costura derechita con zigzag. Colocamos la banda en la parte de la cintura, colocando unas marquitas, colocamos una en la parte de adentro, otra en la parte exterior, colocando una costura. Así, así. Ahora vamos a voltear. Eso es. Dejamos una separación acá de 2 centímetros en la parte baja de la sisa. Ahora vamos a colocar en esta parte el cubre pañal. Acá lo tenemos, la parte complementaria de este hermoso enterizo. Y lo hacemos así. Vamos a colocarla de cara hacia adentro. Y vamos a buscar la parte, la parte de la izquierda, doblando esta parte hacia adentro y colocándola acá así a colocar así fíjate la parte de los laterales queda debajo justo de la sisa y le vamos a colocar unos alfileres para sostener también colocamos un alfiler acá en la parte del lateral eso es vamos colocando fíjate los plecesitos quedaron justo a los laditos del centro seguimos es muy fácil, tú también puedes realizar este hermoso enterizo siguiendo nuestro paso a paso con nuestro patrón la tenemos así, esta parte va así derechita, así sin ocultarla hacia adentro, sino así, derechita Fíjate que quedó exactamente la medida total de la cintura. Ya la tenemos ubicada y vamos a pasar costura por todo el borde realizando también un zigzag. colocamos la costura así en la parte izquierda, abrazamos esta parte, la volteamos y nos queda así, de este lado derecho lo hicimos así, nos queda así, esta es la parte trasera, esta la colocamos así para luego colocar unos botoncitos en la parte derecha y en la parte izquierda los botones así tres botoncitos una en la esquina uno en el centro y otro en la banda de la cintura de este lado vamos a colocar los ojales de manera horizontal esto para la parte trasera Nos queda así la parte delantera muy bonito acá en la parte inferior vamos a colocar una cinta elástica para ello tenemos unas elásticas así estas tienen medida de son finitas, tienen un centímetro de ancho y la vamos a colocar en la entrepierna. Tiene 28 centímetros cada una. La vamos a colocar así. Colocamos una costurita, la colocamos así tipo aro y la vamos a colocar así. Después de realizar esta costurita, vamos a bajar buscando el ancho de la misma cinta elástica y vamos pasando costuras sin tocar la cinta elástica. La gomita en la entrepierna, doblando un centímetro, colocando la gomita tipo aro, la colocamos acá en la parte trasera. Colocamos los ojales en la parte izquierda y los botoncitos en la parte derecha. Colocamos estos botoncitos, vamos a ver, cada 6 centímetros y medio. Colocamos los botoncitos, nos queda así. fíjate tú también puedes realizar este hermoso enterizo en cualquier tipo de estampado o color ahora te muestro el patrón por acá lo tenemos